bien, sí, es bien. interesante revisarlo y cómo al entrar en conflicto eh, empiezan a surgir los problemas. Seguro. Bueno, no sé qué pasa con la comunicación de Roberto Sergio. La estamos remando, fluidenses, Ahora acá, escucha, tratando de... Ahí estamos. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Al, al fin nos podemos comunicar. Al fin. Medio... Al fin. Al fin. Bueno, eh, te voy a presentar formalmente, ginecólogo, deportólogo... ...estás ahora en Punta del Este, recién llegado de Costa Rica. Llegué hoy de mañana, es más, estuve cuatro horas en el Seiza... ...porque el avión que llegaba acá a Montevideo a las cuatro y media de la mañana... ...había neblina y nos fuimos para el Seiza, tuvimos cuatro horas en la pista de Seiza... ...porque no, no, tampoco bajamos siempre, en Buenos Aires. Siempre, siempre tan divertido, Roberto, el tema ah, de, de, de... de los aeropuertos. Eh, contame un poquito, eh, de, venís de Costa Rica de participar... ...porque sos el asesor latinoamericano, contame todo del de Congreso de Ginecología... Y adolescencia. O sea, hay una asociación latinoamericana de la infancia y la adolescencia, de la cual ya, ya tiene 22 años, formada, de la cual obviamente estamos todo, prácticamente todos los países, sacando algún país de Centroamérica, donde digamos los padres y madres de la asociación fueron Uruguay, Argentina, Chile, eh, en principio los tres países y después Paraguay y Brasil, y bueno, de ahí más se fue este. Ampliando y hoy es una sociedad ya bien armada tenemos congresos en, este, en forma continua en latinoamericanos cada dos años lo cual nos genera no solo el contacto entre los especialistas sino difundir en cada país a los demás colegas que no hacen específicamente niñez y adolescencia no te olvides que la ginecología de la infancia y adolescencia es algo medio complicado que, medio, sí, sobre todo para la, lo que es la formación ginecológica básica no hay una formación en el tema. Entonces, ahí ya te digo, Argentina y Chile, por ejemplo, tienen este ya instalado de hace muchos años una formación académica muy buena, donde todo Latinoamérica, de alguna manera u otra, sea presencial o por vía internet, se, se terminan de formar siempre con, con los colegas de Argentina y Chile. ¿no? Bien. Eh, Roberto, aparte de ginecología, vamos a dar un pantallazo así, un poco eh, general de todo lo que haces, porque haces un montón de cosas, sos médico, deportólogo y te dedicas al fútbol. Sí, bueno, en realidad ahora, yo hace cinco años que me vine a vivir acá a Maldonado, a Punta del este. Bueno, los argentinos lo conocen muy bien. Una vez que llegué al paraíso, ya el fútbol lo dejé un poco, ¿Cómo decir, trabajé 14 años <risa> en la sanidad. Esto es un personaje, <risa> lo amo. ¿Eh? Sos un personaje, Roberto. Este, y dejé el fútbol de presencial digo, Durante 14 años fui jefe de la sanidad De un equipo de primera división este, Y bueno, igual sigo vinculado Al fútbol y al deporte Porque como deportólogo digamos Siempre la tomé como la segunda especialidad Porque la ginecología es mi digamos, Es mi opción principal Hoy soy jefe de la ginecología Acá en Maldonado también Entonces es quien me ocupa más tiempo Pero como deportólogo sí sigo trabajando Y trabajamos mucho con lo que se llama el plasma rico en plaquetas ahí va, y ahí quería llegar me dabas vuelta, vuelta. contame un poquito del plasma rico en plaquetas eh, me estás hablando aplicado a la deportología o estamos hablando de medicina general claro, primero un poco para que la gente sepa digamos eh, el plasma rico en plaquetas no es que lo inventamos eh, o los deportólogos o los esteticistas hoy sino que los primeros o los pioneros en el uso del plasma fueron los odontólogos para la parte de los implantes eh, el vamos que a, que cont este vamos a contarle a la gente que se descubrió eh, medio de, de casualidad, ¿no? El tema de, de, con el, el tema de implante en odontología. Absolutamente, hace ya 40 años, imagínate que 40 años atrás la medicina o la, o la ciencia no tenía los avances que tenía hoy, entonces fue casual y, y se empezó a ver que con la aplicación de. Para explicarle a la gente, esto es. Vamos a empezar por el principio el con plaquetas es algo que tenemos nosotros circulando permanentemente que son las células de regeneración celular uh -huh. que ese es el término específico es decir son células que cuando nacemos nacemos con una carga genética específica y que a medida que avanza la edad eh, avanza el envejecimiento o llega el envejecimiento mejor dicho que no sé si tú sabrás, el envejecimiento llega entre los 25 y 30 años. ¿Me, me lo estás diciendo para algo en especial? No, está bien, entendimos todo. Vas, no está por, no por cumplir 30, aparte, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Tengo menos de 30 y menos de 80. Dale. Por eso, pero yo sé que vos este, no necesitas todavía plasma. Dale. Y, sobre todo para estético, obviamente, que por lo articular, me imagino que menos. No. Eh, y bueno, entonces, esa, esa, esa acción la vamos... ...sintiendo sin darnos cuenta hasta que en un momento ya no da abasto el cuerpo... ...los cambios o el envejecimiento que va teniendo. Para un ejemplo, y te lo digo como ginecólogo, la mujer hasta los cuarenta y tantos, cincuenta años... ...necesita permanentemente esa célula de regeneración para el cambio de lo que es la menstruación. Totalmente. Si cada vez que la mujer menstrua, pierde una capa celular del útero y vuelve a crecer otra. Sí, señor. Entonces ahí actúan estas células, por ejemplo. Entonces, y así cuando tenés una quemadura en la piel... Pero ya. claro, las, las arrugas no las va a cubrir estas células, la caída del cabello tampoco, la celulitis, las estrías, digamos que no es lo, no es lo primordial para estas células ir en forma espontánea. Esto sería como Porque una especie de es... célula madre. No, no, no es la tampoco, célula madre, no. sí, esta es como la, la sobrina o la prima. La prima, ahí está. Eh, pero en realidad las células madres en sí, eh, también para el uso de las mismas ...utilizan el plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque la célula madre es obviamente que es lo mejor... ...es el, la medicina del futuro y esta célula madre eh, lo que tiene es que demora... ...tiene una latencia en, el, en su acción, digo, no es inmediata la acción. En cambio, este tipo de tratamiento con plasma rico en plaquetas... ...que tiene estas células de regeneración, es eh, muy rápido de accionar. Entonces cuando se usan células madres, muchas veces, en muchas situaciones... ...se le asocia plasma porque acelera... La acción ...de células madre... Yo lo explico... Y, perdón, para, para que la gente lo entienda, son cosas diferentes... A ver, y, el y... tema de células madre es un tema... ...plasma rico en plaquetas es otro tema... ...yo le explico a la gente, a mis amigos... ...y acá hay gente tengo acá, Eduardo Londers... ...de flores, además, todos principiantes... Esto. ...y están escuchando, digo, que yo lo explico para que lo entiendan... ...que cuando uno se corta el dedo... sí uh -huh. ...tenés una herida... En salida exacto. cierra, ahí intervienen lo que serían los factores de crecimiento, o sea, las plaquetas, para decirlo. plasma es, es, es decir, dentro del plasma rico en plaquetas están estas células de regeneración, están está tu propio colágeno, porque sí, ustedes que gastan una cantidad de plata en crema que no sirven para nada. Yo ahora no gasto más nada en crema. <risa> claro. Yo no gasté nunca. ver bueno, me imagino que no, ¿no? No puedo pensar. Eh, eh. y, y tiene fibrina, que también... Y tiene elastina, que la elastina aparte de las proteínas que te dan elasticidad a la piel y al, al, al cuerpo, entonces ahí van a actuar directamente cuando hay lesiones, por eso yo te digo, es decir, las células no están para ir a arreglar la caída del pelo, la celulitis o las arrugas, van o están circulando cuando hay una emergencia en el cuerpo, sobre todo después de los 25 o 30 años, entonces cuando nosotros le extraemos sangre a las personas sí. y... La, eh, se hace un, porque además hay una diferencia, que, ya que estamos dando diferencia con, la, con las células madres, para trabajar con células madres requerís de una infraestructura que mínimo tenés que tener una baja complejidad básica, que tiene un costo, y bueno, ni hablar que la alta complejidad ya estamos hablando de, de miles de dólares, ¿no? Pero para el plasma rico plaquetas no, se necesita un, se puede hacer en consultorio, es un tratamiento de consultorio. El de células es... madres no es un tratamiento de consultorio. No, células madres avanzan. Ajá. Las células madre, ¿esto requiere de una punción de médula? ¿Cómo, ¿Cómo se saca la célula madre? ¿Para que, para que la gente entienda, después vamos a hablar no, no, para no, qué no. sirve. No, no, se... no sé si sí. en Buenos Aires también hay un banco de cordón umbilical Hay, existen, sí. Oh, hay todo un comercio también, eso no pero en definitiva, de, de la médula espinal es donde... Roberto, se está escuchando, se corta súper mal. Eh, Ay, a... esto, esto, perfecto. Gracias. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, a ver... Eh, que... Hola, hola. Sí, a ver, seguí hablando, a ver si te escuchamos un poquito mejor. Te decía que la de la punción, específicamente de la médula, sí. tú sacás ahí la célula madre perfecta. El tema es la cantidad escasa que sacás. Claro. En cambio, donde tenemos mayor cantidad de células madres, y mirá qué novedad le voy a dar, es en la grasa del cuerpo. Entonces las gorditas tienen grandes cantidades. no yo algacé, Roberto, ¿ahora qué hago? Pero vos tenés un físico privilegiado para ser ¿Cómo periodista. Te <risa> cómo te quiero. Este... No, pero, contemos... No, el, el tema es que de la grasa se sacan muchas células madres, pero no, no están todavía... Eh, son las que hay que prepararlas y demoran una semana, de repente, en, en el accionar. Diferente a la de la médula ósea, que es inmediato su accionar. No sé si quedó claro eso. Quedó claro, quedó clarísimo el tema Hay de. cantidad y calidad en el momento de diferencia. Vos estás participando en la facultad de Maimónides, donde eh, están como que es una especie de, de, de prueba protocolar con el tema de células madres de médula ósea, donde si están llaman... regenerando eh, hasta gente con cuadriplegia. Mira, la verdad, este, nosotros en marzo del año pasado nos contactó en la Universidad de Maimónides, que la verdad ustedes tienen ahí una universidad Excelente. espectacular que queda en caballito. Mm que tienen, eh, un, digamos, una, un, un apoyo a la investigación por parte de quienes manejan la universidad, que es espectacular, más allá de que es una universidad brillante en medicina, odontología, derecho, economía, es decir, yo lo que viví, viví, tiene un laboratorio sobre son las madres de primer mundo, de primer mundo de verdad, con gente capacitada de primer mundo, y sí, tienen una cantidad de protocolos y el protocolo principal que ellos tienen es el de las lesiones de cuadriplegia, ¿no? Es decir, estamos hablando para gente joven que tuvo un accidente, sea en moto, en bicicleta, un accidente en, en auto, que quedó cuadripléjico, realmente yo vi cosas maravillosas, este, no solo porque el tratamiento de células madre que hacen es correcto y funciona, sino lo que tienen eh, el equipo de todo lo que es la fisioterapia, el neurólogo, el fisiatra, es decir... Cuatro horas por día de, de, de tratamientos personalizados con la gente, y realmente es, es espectacular. Nosotros hemos hecho un convenio acá desde el Uruguay, específicamente con, con el Hospital de Maldonado. En principio, sería la, la base para hacer este cuando eh, se pueda, porque en definitiva hay un tema de legislaciones. En el, el Uruguay no tiene legislaciones con respecto al manejo de células madres. Madre. Yo presenté una carta, bueno, hay que presentarlo, es en la Facultad de Medicina primero, en la Cátedra de Transplantes, después sí. el Ministerio de Salud Pública, pero claro, estamos hablando de algo que no hay una ley, entonces lo que nosotros estamos planteando... No está legislado, claro. Eh, es que eh, viene caído traído los pelos, más allá que yo en el mes de octubre, en noviembre, en octubre estuve en Buenos Aires en, un, en una, realmente no una, una, un congreso, pero era una reunión de especialistas invitados eh, en la Universidad de Maimónides. Y, y vinieron mucha gente de Estados Unidos, incluyendo gente de la FDA. No sé si sabes la FDA bien que es, pero la Federal Drug Association, que es la, es la Food and Drug Association, la... que, quien regula todos los medicamentos y tratamientos en el mundo. Es decir, cada comprimido que toma cualquier ser humano de, para la presión, para la diabetes, para un dolor de cabeza, fue avalado por la FDA. Si no, no se puede vender. No se puede vender tal cual. Y entonces, con los tratamientos biológicos. Tanto el plasma como las células madres son ellos quienes los avalan. Entonces estaban ahí ellos viendo este, lo nuevo, digamos, porque este tipo de tratamiento que yo te estoy contando no está avalado aún por la FDA. Son estudios protocolares que también en, en Santa Fe lo estaban haciendo. En Santa Fe lo estaban haciendo en Argentina. En Argentina bueno, también que Argentina. lo legislen rápidamente porque son, de verdad, hasta yo le pondría la palabra, entre comillas, así eh, amarillista, milagrosa, porque de verdad. Hay eh, resultados impresionantes. Claro, hablando desde el punto de vista de lo que es eh, la calidad de vida para gente joven, sobre todo en este tipo de lesiones, es brillante. Después sirve para muchísimas cosas más, ¿no? Sí, sí. Es decir, no hablar ni hablar que también para la parte de grandes quemados, para lo estético, ni hablar, para la parte osteoarticular, para las grandes fracturas. Eh, cuando tú tienes una fractura, viste que a la gente se le pone un clavo, un tornillo, ¿no? Eh, además de la cirugía se le pone células madres y la recuperación es mucho más rápida inmediato. porque hay un crecimiento óseo inmediato ¿no? a ver, tenemos el milagro en nuestra sangre, es así de simple Claro, no es ojo, sencillo y de complejo hablando, ¿no? yo soy un poco, a ver, yo de lo que sé más es de plasma rico en plaquetas te estoy hablando un poco atrevidamente de lo de, de células madres porque me lo preguntaste y es en base a lo que he aprendido con gente en Estados Unidos que he estado y, y bueno ahora con la Universidad de Maimonides y con la gente de la universidad en Argentina, que son gente muy bien y que nos han abierto las puertas para, para nosotros también aprender. Para Roberto, el plasma rico en plaquetas también, por ejemplo, en el área de traumatología, se está utilizando con, con nada. Es espectacular los resultados que, que han, se están obteniendo. Mira, tenemos, un, hay, digamos, lo, lo común para la gente común joven, que puede ser un desgarro muscular, una tendinitis, es eh, muy bueno a los deportistas, a las pubagias, las lesiones en el fútbol eh, y en los tenistas, las pubagias limitan mucho, y, y tanto que pueden pasar eh, mucho tiempo con, con dolor que, que no calma con, con lo habitual, y bueno, los tratamientos con plasma son muy buenos en ese tipo de lesiones, pero ahora para lo que es la artrosis es espectacular, es decir, en mi experiencia personal, eh, yo hace seis años que ya estoy trabajando con el plasma, y no te puedo decir cuántas porque realmente no las he contado, pero te diría que más de... 15 o 20 personas, le he parado la posibilidad de hacer un, tra un trasplante en de, eh, de, de, de la rodilla, ¿no? de una prótesis de rodilla. Es decir, gente que gente grande además, estamos hablando de gente de 70, 80 años que se va a hacer una prótesis de rodilla, que implica riesgos quirúrgicos por la anestesia, qué sé yo, y como último eslabón, alguien les dice che, pero mira que existe el plasma y realmente hemos tenido resultados tan buenos que no, no, no se han operado. Yo le digo... Yo le digo el plasma regenerativo, porque en realidad lo que hace es regenerar todo todo lo que es tejido, bueno, para decirlo sencillamente, no la gente que lo entienda. Claro, porque en el caso de la artrosis lo que falta es el cartílago eh, en, es en, en la articulación. Entonces, si encontramos un poquito de cartílago, nosotros llegando con una punción, con una aguja hasta el cartílago, crece nuevamente y, y, y le regenera el cartílago. En el caso de que no tenga igual de alguna manera no le va a crecer el cartílago pero le va a servir como, como tú decir, como, como un receno, rica, como que le articulación y, y por lo menos el gran problema es la limitación y el dolor de las personas grandes con artrosis, ¿no? Este, y sí hemos tenido experiencias muy buenas en casos de artritis también, sobre todo artritis de manos, ¿no? Que este, que también es muy buena. Hablé de artrosis de rodillas, pero hay de tobillo y de cadera también, Hay o sea, ¿no? infinidades de patologías que, bueno, ya... Yo te quiero acá en el estudio, Roberto, ¿para cuándo vas a venir a Buenos Aires? Bueno, decime cuándo, yo voy, ¿eh? ¿El miércoles que viene? No, para... No, no recién llevo... Se la jugó dar, primero, que... pero no, después ah, arrugó. Después, después arrugó. No, voy, sí, pero recién llevo, dice... Me aventuro el lunes a trabajar. Bueno. No, pero dame... Dame 15 20 días y voy y te, y te puedo llevar para que vos veas imágenes ahí con tus compañeros. que Una cosa que las cuente yo. Sí, otra cosa es que darlo. Es, si totalmente. Ustedes, ¿no? es, es increíble. Que, bueno, seguimos en contacto y yo te... Roberto, te si espero. alguien te quiere ubicar, ¿cómo te puede ubicar para, para hacerte alguna pregunta o clínica? Contame algo, que ya nos estamos yendo. Mirá, te, te más rápido que, que te doy mi mail directamente... Eh, el mail de, de uso habitual porque así es más rápido. tip de eh, mejor hecho que tipo no, RS. Sí. Fresia con S y A. Sí. @hotmail.com. Perfecto. Nosotros nosotros tenemos mucha gente argentina la cual viene a Punta de Este y vamos a Buenos Aires. ...tú conoces también Ariel que es mi, Sí, mi, Ariel Luxemburgo que le mandamos un abrazote y este, que, es, que es también mi amigo y mi socio y nosotros muchas veces vamos a Buenos Aires este y acá tenemos a mucha gente algún famoso que no, no vale la pena nombrarlos pero este porque la mayoría han venido por estética sacando algunas. no digas nada, no digas nada, cásate la boca sí. no se dice no se pero dice. nada, estamos a las órdenes y seguimos en contacto y sí es más, mirá mi cumpleaños es el 19 así que voy así me, me, me consigo un regalito dale, todo. dale, quedamos así Roberto te mando Salud. un abrazo y nada, eh, eh, vamos a ver si hacemos algo con Ariel también y algo con la Universidad de Maimón, y a saber qué podemos hacer acá en el estudio. Dale, te mando un beso. Te mando y un abrazote por, por, por, por el invitado a tu programa. Un beso, saludos a la gente ahí, un abrazo. Un abrazo, gracias. Roberto, gracias. gracias. Nada, no, son, chao, chao. tienen una humildad que es, es la, hacen unas cosas que son maravillosas. Ariel Luxemburg, que es eh, médico, también ginecólogo y se dedica también a la parte estética, eh, tengo un caso particular que estaba regenerando un pie diabético. O se hace una técnica traída a de Estados Unidos con plasma rico, que se forma un gel y se pone arriba de la herida. Y yo te puedo asegurar que lo que lo que ves, lo que ves en el momento, no es que lo ves. Por supuesto, a priori después vas viendo la evolución a través de las fotos y a través de. de pero hay que difundir esto nuevo porque no, no se habla. Tal cual, y mira lo que él. O se habla a cierto es... nivel, es como, como muy secreto, ¿viste? Claro, como no. muy. No, no. Es impresionante la, los avances que, que estamos haciendo y de verdad es sacar sangre. Sí, sí. Es tan simple como eso. Y por ahí los abuelos someterlos a una operación de rodilla donde tenés que, me ha pasado, eh, le, te terminan poniendo un fierro a la rodilla, después la prótesis, después la, se arma la infección. Una locura, digo, probar con este tipo de técnicas que son mucho más rápidas y menos invasivas, no obviamente. Con menos riesgo, ¿no? Sí, sí. Es impresionante. Así que le mandamos un beso a Ariel Luxemburg, al doctor Ariel Luxemburg y a Roberto Sergio. Eh, la página creo que es, si no buscas, eh, uy es eh, la clínica Ariel Luxemburg. Y no sé si estarán todavía con Mantra Spa. Si no, le mandamos un beso al Mantra, eh, porque estaban ahí con, con sus cositas. Así que eh, también lo, los pueden ubicar y nada, los conoce todo el mundo allá. Gente, me tengo que despedir. ¿Cómo hablé hoy? Hablaron todos. Hoy no se pueden quejar. El programa de locos. 20 y 59 minutos. ¿Cómo estará la temperatura en Buenos Aires? No tengo idea. No veo la tele, no veo nada. Edu, gracias por venir. Nos vemos la próxima. ¿Vas a venir? Por supuesto que sí. voy a venir con algún dolorcito para hablar con el doctor la próxima. Por supuesto. Eh, nada. Eh, Luis, gracias por venir. Y él. El... Viernes. El viernes a las 21 horas. Con, Teatro La Mueca. Con, a los 15 de mis 15. A los 15 de mis 15 vamos a ir todos Acá vamos todos ya. Vamos todos Eduardo, ya. la nena, vos, tu mujer, todos. Claudio, gracias por operarme. Y gracias a ustedes, Fluidencias Nos vemos la próxima por www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Chau.